Está con nosotros Roger Marte, quien es el director nacional de emprendimiento del gobierno de la República Dominicana. Como decía al momento de irnos a la pausa con él, vamos a hablar acerca de los recursos que destina la Dirección Nacional de Emprendimiento para la provincia de Duarte y cómo accesar a ellos. Luego más adelante le voy a comentar otra aspiración muy genuina que tiene Roger Marte eh, y que la vamos a contar más adelante. Muy bien, buenos días. Roy. Buenos días, Amado. Un placer bueno, tenerte acá. Buenos días, Jan. El placer es mío, Carolina y Francis. Y estás? saludar a todos los telespectadores que están en sintonía a través de el canal y a través de las diversas plataformas también de sí, redes sociales sí. y también en YouTube, me imagino. Así es, sí, así es. Así es. Rodrigo, buenos, buenos días. ¿Cómo, cómo, cómo tú nos puedes poner en contexto en el sentido? Yo quisiera primero que nos dijera, eh, eh, ¿qué es un emprendimiento? O sea, ¿cómo tú se lo se lo vulgariza al pueblo llano, ¿no? <risa> sí. Y, eh, eh, ¿qué ventaja tiene para un emprendedor poder eh, acercarse a la entidad que tú diriges? Bueno, el emprendimiento es un estilo de vida, realmente. Eh, los emprendedores... Eh, están basamentados en un espíritu emprendedor. Eh, ¿Qué es un emprendimiento como tal? Bueno, es un eh, nuevo negocio, hay diferentes tipos de emprendimiento, hay emprendimientos de oportunidad, emprendimientos por necesidad, hay otros que son emprendimientos con una base tecnológica, que son de alto impacto, que son aquellas empresas tecnológicas que tienen la capacidad de aceleración, de ir de... Eh, un 10% de beneficio, hasta un 200% de beneficio anual. Y están los emprendimientos por subsistencia, que son estos emprendimientos, eh, eh, llamémosle como que un puesto de naranja, un salón, un pequeño colmado, como se le dice, una pulpería. Uh -huh. Hay diferentes tipos de emprendimiento y nosotros estamos, desde el gobierno del presidente Abinader, tomando en consideración el gran compromiso que tiene el presidente Abinader con todos los emprendedores y emprendedoras nacionales. Hemos impulsado políticas públicas de acompañamiento, políticas públicas de capacitación y que están muy adaptadas al proceso de preparar a los emprendedores para recibir inversión. Y no necesariamente, eh, Carolina que hacía una, un comentario con relación a, a Banca Solidaria, no necesariamente un préstamo, nosotros estamos preparando a los emprendedores para que inversionistas privados puedan invertir en sus emprendimientos. Y esto lo digo porque el rol del Estado no es eh, financiar eh, as, eh, los emprendimientos de cada ciudadano, sino ser claro. un ente facilitador, crear las plataformas para que el sector privado y los emprendedores tengan una interacción interesante y puedan los emprendedores acceder a capital privado, que es lo que realmente necesita un emprendedor. Porque un préstamo, cuando lo tomas hoy, el mes que viene tiene que generar una cuota de capital o interés. Entonces esto es realmente de una forma u otra el acera, el proceso de crecimiento sostenible de cualquier Totalmente. emprendimiento, porque para nadie es un secreto que un nuevo negocio necesita eh, un proceso de validación de su modelo de negocio y de su plan de negocio. Y dando respuesta a esto, eh, muy pronto eh, los emprendedores recibirán una gran noticia y es la puesta en marcha del Fondo Confíe. ¿Qué es el Fondo Confíe? El Fondo Confíe es el Fondo de Contrapartida Financiera para el Desarrollo del Emprendimiento. Es decir, que ahí entraría el Estado. Ahí entraría el Estado, pero de una forma temporal. Es claro. como una especie de acompañamiento, porque el Fondo Confíe, en la Ley de Emprendimiento, y, y en el Decreto eh, 118-2019, 103-2019, establece la parte operativa del Fondo Confíe, y es un acompañamiento, porque le brinda al emprendedor una gracia de 18 meses libre de cuotas de capital e interés. En el mes número 19, el emprendedor en, empieza, eh, a pagar. empieza a pagar, pero con el acompañamiento del pero Estado una cuota viable. a un 0.75% mensual, a un 9% anual. De manera Ayala. que eh, este proceso pero tiene una serie de reglamentaciones y por eso nosotros estamos haciendo mucho énfasis en, lo que, en que los emprendedores puedan acceder a capacitación, y acompañamiento en el proceso de incubación y aceleración de sus emprendimientos, sin importar el nivel. ¿Por qué razón? Porque el Fondo Confía establece que para un emprendedor dominicano acceder a ese a esa facilidad crediticia debe tener un plan de negocio y un modelo de negocio. Entonces nosotros a través del programa DAPISH que es un programa que ayuda a redefinir el esquema del de emprendimiento, entonces nosotros le damos el acompañamiento para poder para que ellos puedan, con nuestras asistencias técnicas, crear un modelo de negocio y un plan de negocio que tiene un costo, eh, bueno, que en algunos casos, si por ejemplo, Carolina tuviese un emprendimiento eh, y accede a al sector privado y llama a un analista financiero y le dice, bueno, yo necesito un plan de negocio y un modelo de negocio, eso cuesta alrededor de 10 mil dólares en el sector privado, para que un financiero te esquematice un plan de negocio y modelo de negocio, eso cuesta sí. 10 mil dólares. En, sí en el gobierno, en el gobierno, Francis, es, bueno, es para bueno... entenderlo, es que ustedes, de, esa labor la, de, de, gratuita de, de, del financista, se la daría gratuita. No se la daría. No se digo, la, o sea, la, estamos dando desde que se, se inició en el año 2020 con eh, la nueva gestión que lidera el presidente ah, y el ministro Ito Bisonón. En ese sentido, estamos dando... Ahí es que va mi pregunta. Buscaba sobre la dirección la que, a la que diriges. Habla de fomentar el espíritu de la cultura emprendedora en los estamentos educativos. Ahí tenemos un problema muy serio en la educación, sobre todo superior, y vamos a decir bachiller, que nos han formado para el empleo. Eso es una parte. Y otra sobre lo que nos has dicho en estos minutos. En la parte eh, de la acción, ¿cómo es esto? que nos has definido de los trabajos que están haciendo. Con relación a la parte educativa, nosotros tenemos el, en el gobierno ya hace dos años y medio el programa Aprender para Emprender. Es un programa que, de hecho, el señor presidente de la República lo ha resaltado el 27 de febrero pasado, lo resaltó y luego en sus diversas plataformas. Aprender para emprender impactó el año pasado unos 10.000 jóvenes adolescentes, ayudándoles a entender cómo adentrarse al mundo del emprendimiento, eh, de qué forma, eh, cómo conocerles relieve social en su entorno, porque para nadie es un secreto que eh, el individuo es que transforma su entorno, no el entorno transforma al individuo, eh, eh, conocemos de gente por ejemplo que eh, se ha hecho de grandes riquezas viviendo en las coles por ejemplo y hay otros que viven en santo domingo y no tienen eh, una forma de subsistir de manera estable y, y esos son ejemplos muy claros de que el emprendedor eh, el individuo es quien tiene la capacidad de poder transformar sus respectivas comunidades entonces nosotros haciendo ocupándonos de eso eh, por mandato del Poder Ejecutivo, hemos llegado a todo el territorio nacional, y cuando digo todo el territorio nacional es, es de manera literal, desde Punta Cana hasta Pedernales, desde San Francisco de Macorís eh, hasta montecristi a Jabón. Eh, hemos hecho, eh, gracias a la visión que se tiene desde el Poder Ejecutivo y lo que se hace desde el Ministerio de Industria y Comercio, en la gestión de viso, del ministro Viso, no, que se tiene una visión holística, incluyente, sin importar nivel social, religión, partido político, sin importar ninguno de esos eh, estigmas sociales que eh, se tienden a tomar en cuenta en pasadas gestiones, se ha incluido a todo el mundo y se ha definido una política que, pueda, que podamos afirmar de que nuevos negocios, negocios abiertos y que los emprendedores puedan eh, sentir, porque no se trata simplemente de palabras, porque el mundo de los negocios... El mundo que vivimos hoy, de cambios implacables, competencia feroz, innovación sin barreras, no, no admite palabras, admite hechos. Entonces, eh, cuando vemos lo que está sucediendo eh, tras la pandemia, se ha desatado un espíritu emprendedor en todo el planeta, pero en la República Dominicana se ha acrecentado. Y esto que digo lo afirma el último estudio del año 2022 de Monitor Global de Emprendimiento, que por primera vez en la historia la República Dominicana de manera oficial aparece en ese, en ese estudio mundial. se colocó Nos colocamos en el mapa global de emprendimiento donde señaló que de cada 10 dominicanos, 6 han emprendido y de cada 10, 8 ciudadanos eh, en edad adulta. Mira, faltamos nosotros 4 en edad adulta, entienden que tienen la capacidad para emprender, para dirigir un emprendimiento, de manera pues que eso evidencia de que en la República Dominicana somos una nación emprendedora. Pero en la realidad, falta la otra pregunta, sí. ¿cómo ustedes están llevando eso a, al colmado, al, al salón y a otros niveles ya no un origen. poquito más avanzados? Bueno, como te dije, eh, se está haciendo en todos los municipios, los 158 municipios han sido impactados, por ejemplo, un caso muy práctico, Exacto. San Francisco de Macorís que es eh, el, el municipio en el que nos encontramos en este momento. San Francisco Macorís el año pasado fue impactado en dos ocasiones, no tan solo en las escuelas, liceos eh, y colegios privados, también se incluyó a unos 109 negocios de diferentes estratos sociales, Colmado Pulpería, eh, Centro de Internet, eh, Salón... Y en ese, en ese en ese mapa, si se pudiese decir, o en esa guía de diversidad, nosotros pudimos identificar que de 109 negocios impactados pudimos extraer, seleccionar unos 20 para poder adentrarlo en el proceso de aceleración. ¿Qué es el proceso de aceleración? El proceso de aceleración es precisamente lo que señalaba hace un momento, donde preparamos, capacitamos y acompañamos al emprendedor hasta el punto donde esté listo para recibir inversión, sea pública o privada, porque naturalmente la, la labor nuestra, como tú señalabas, fomento y desarrollo del emprendimiento y generar políticas públicas, está, está muy centrada en lograr que la mayor cantidad de mipymes pymes y emprendedores puedan permanecer abiertos. Para nadie es un secreto quienes manejan datos de que de el 92% de las empresas nacionales son mipymes, pymes. un Gra millón 500 mil. Entonces, eh, ¿qué ocurre? La mayoría de esas empresas, cuando surgen, tienen un gran reto durante los próximos dos años. La mayoría se van al fracaso. ¿Por qué razón? Falta de mentalidad y cultura, falta de capacitación, falta del acompañamiento de vida. Entonces, nosotros estamos haciendo un abordaje directo, un abordaje de forma transversal para lograr que ellos comprendan la gestión efectiva del dinero, cómo tomar decisiones inteligentes. Por ejemplo, tenemos el programa Empretec. Es un programa reconocido por las Naciones Unidas. Se ha renovado el convenio eh, entre, el, entre el gobierno dominicano y las Naciones Unidas y estamos desarrollándolo en todo el país. Para el, el que toma un Empretec, transforma su vida para siempre porque toma decisiones inteligentes en momentos de dificultades. La gente siempre, la gente que pone un negocio debe estar consciente que va a enfrentar serias dificultades. Nada bueno, es fácil. Entonces, en, en, en, ese, en esa parte de trabajar las partes blandas del emprendedor, ahí también estamos eh, atacando de manera seria la, la problemática que se da, que la gente a veces no encuentra el por qué y el para qué inició un nuevo negocio. Se Entonces, le, se le explica sobre el, prof, <coughs> perdón, sobre el proceso... Y la interacción o lo que es la relación que inicia cuando se convierte en empresa con Dirección General de Impuestos Internos. De hecho, es tenemos, decir, con derecho fiscal. En RD Emprende, señalaba hace un rato de que estoy en la parte ejecutiva como secretario técnico en la dirección ejecutiva de Red Emprende. Ahí eh, existe la mesa de simplificación de trámites. Ahí forma parte de esa mesa de trabajo ONAPI, DGI, eh, formalízate que es la ventanilla única. Eh, obviamente, eh, eh, dentro de los esquemas de capacitación y acompañamiento debe jugar un rol preponderante la concienciación o la concientización del de, de emprendedor de la importancia de la formalización. Y a veces uno lo dice de manera muy práctica. Por ejemplo, antes de ayer yo conversaba con una emprendedora que me llamo, que tiene un centro, un make-up, un centro de, de maquillaje. Y ella me decía que cuáles son, que le diga una razón por la cual ella debe de formalizarse. Le dije, mira, es tan simple como que la ley 253, que establece el impuesto a los intereses, si tú eh, tienes una inversión en cualquier lugar, entonces si lo haces como persona eh, física, entonces el Estado te cobrará un 10%. Si lo haces como persona jurídica, será un, un 1% entonces o sea, sí. te ahorra un 9%. Entonces, 9 eh, razón, una sola razón, y ahí se está ganando el 9% de sus intereses que le haya generado cualquier inversión que haga. Eh, Roger, ustedes como, ¿verdad?, como Dirección Nacional Repite de la ley, la, norma. la ley 250, es una ley, las sí. leyes 253 que son impuestos a los intereses. Sí, eh, ustedes como Dirección Nacional de Emprendimiento han estudiado <risa> y visualizado la posibilidad de, de, de nuevos nichos para entonces tratar de <coughs> formar a la gente en función de esos nichos, por ejemplo. Qué bueno que más está. A mí no se me ocurre ahora mismo nada. Yo no, no tengo una visión eh, clara de, de qué yo quisiera emprender. Bueno, tú estás emprendiendo tu oficina. Sí, yo tengo mi oficina, pero eh, imagina que no, no tengo ninguna idea ahora. Estoy en blanco. Soy un ciudadano, ¿verdad? Y entonces eh, ustedes pudieran, ¿verdad? O tienen esos nichos donde pudieran. Eh, trabajar conmigo para orientarme hacia ese nicho que ustedes entienden que, que dejaría buenos beneficios. Sí, claro. De hecho, precisamente ahora estamos trabajando en la Estrategia Nacional de Emprendimiento 2023-2027 y nosotros hemos identificado un nicho muy importante. Eh, cuando la gente me pregunta, a veces jóvenes se acercan, jóvenes adolescentes, y me preguntan, eh, ¿qué me recomiendas estudiar? Uh -huh. Y yo siempre le digo, bueno... Mira, tenemos un serio problema en la República Dominicana. Eh, los jóvenes están estudiando eh, carreras que no se, son la demanda del mercado laboral. Me explico. Eh, si yo tuviese 17 años, tengo 30, lamentablemente, pero si, no, pero si tuviese 17, no, no, si tuviese 17 yo estudié... Eh, 60 y todavía no me queja. <ríe> bueno, no, no tengo una queja, sino diciendo <ríe> con relación no, a, a estudiar. Es un asunto de un tirijala que él tiene conmigo. porque quiere llevarme a su terreno? pero no lo va a permitir. Adelante, Roger. Si yo estuviese 17 años me tocara entrar a la universidad, yo estudié actualmente mecatrónica, robótica, estudié eh, eh, eh, ingeniería en sistemas, desarrollo de software, eh, y nosotros estamos trabajando seriamente muy de cerca con los emprendedores que están eh, utilizando la base tecnológica para iniciar sus emprendimientos. Agregar, eh, perdón ahí, Roger, nosotros tuvimos aquí a una representante de la base en conjunto también con la eh... Bueno, con esta institución que, que tiene que ver con... que dirige Pujar, ah, eh, el, el, el gabinete de innovación. El gabinete y, la de la innovación y, y nos estuvieron hablando de 10 carreras nuevas eh, de actualidad que van a ser, eh, que van a estar impartiéndose en nuestra UAS. Sí, eh, eh, precisamente porque se está haciendo un esfuerzo desde la gestión gubernamental de poder eh, eh, orientar a los jóvenes para que puedan adentrarse a las carreras que están siendo eh, demandadas en el mercado actual. Por ejemplo, y esto que ojalá hay que muchos jóvenes que nos están viendo lo tomen en cuenta, actualmente en el país hay un déficit importante de desarrolladores y programadores y codificadores de software. Entonces, eh, si tú me preguntas cuál es el promedio de salario mensual de un eh, desarrollador de software, de un programador o de un codificador, bueno, el que menos gana, gana 5 mil dólares el que menos gana. Entonces, eh, ¿qué nos haciendo? preguntando de forma directa lo que me señalabas, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos dando un acompañamiento en, con los programas nuestros, por ejemplo, un programa muy puntual, y es Factor Emprendedor, para colocar a los jóvenes emprendedores que están trabajando con eh, emprendimientos con base tecnológica. Eh, estamos eh, colocándolos frente a inversionistas potenciales que tengan la capacidad de eh, Venture Capital, que es eh, capital de riesgo, para poder eh, inyectar financiación a esos emprendimientos y puedan ellos eh eh, colocar sus emprendimientos en el siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? El proceso donde ya se da a conocer a nivel internacional, donde pueden eh, participar en eventos internacionales que puedan captar inversión y poder continuar avanzando con esos desarrollos tecnológicos que eh, todos anhelamos en la República Dominicana, que eh, puedan servir como tengo, tengo un una, una punto pregunta. de partida importante para poder esquematizar eh, un ejemplo a seguir con, por ejemplo, Alter State, que, eh, discúlpame que te interrumpa, sí, Alter también, State no. es un emprendimiento de un joven dominicano que es una plataforma web que promueve las, eh, las infraestructuras inmobiliarias eh, y no necesariamente tiene que ser como que un broker únicamente o un promotor de, de, ¿Cómo de, ¿cómo de un llama? proyecto. Repítene. Alter State, por ejemplo, tú colocas tu... Tu torre, tu apartamento, tu casa que estás vendiendo, y ellos se encargan de. El, el software se encarga de colocar tu eh, bien inmueble ante los ojos de quienes realmente andan buscando ese tipo ese de inmueble. Tipo de, es software inteligente. Mira, tengo un amigo que, cuya profesión es la medicina, pero es amante de las motocicletas y tiene planes de montar un taller para eh, crear es una especie de fábrica de motores personalizada. ¿Te, te acuerdas de una serie que daban sí. en televisión que se sí, llama sí, sí. Orange Country? Sí, sí, sí. Así, algo sí, parecido Oran a el eso. Ah, ¿Qué doctor, debe? no está fácil, doctor. No. Sí. Entonces... Aquí local. Sí, aquí sí. local. Que... Sí. Es un médico conocido de aquí de San Francisco. Te voy a decir luego. Mira, la pregunta de... Bueno, ya terminó un motor. Exacto, ¿no? <ríe> Varios ha terminado. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer para accesar a las facilidades que le da la entidad que tú diriges? Bueno, es muy simple. Es, co es simplemente acercarse a eh, la institución e inmediatamente tenemos las ¿Dónde están aquí? Eh, bueno, bueno están en la Avenida 27 de Febrero, está en Santo Domingo. Ah, domingo. Aquí se está estructurando una oficina que ya. muy pronto se dará a conocer. Ya de hecho, el local está es remozado y todo muy prácticamente bien. está listo. Básicamente es simplemente acercarse, tenemos las asistencias técnicas para ayudarlo en el modelo de negocio y en el plan de negocio que es muy importante porque el plan de negocio es como el mapa que ayudará al emprendedor a poder saber hacia dónde va y sí. cómo va a llegar. Yo creo siempre y se lo digo a cada emprendedor, si eh, bueno el fracaso no es una condena para que eh, alguien se detenga, eh, de hecho es una forma de aprender, pero si puedes evitar el fracaso, entonces ¿por qué eh, mira, enfrentarte en la, en a la, él? Sí, Simplemente el, el acompañamiento le sirve para sí. poder avanzar de una manera más segura.